Hola, ¿cómo están? Soy PH y este es el canal de fotografía, video y tecnología para todas las personas que les gusta muchísimo ese arte eh, y tal vez no tienen quien les enseñe un poco, pues acá en español yo, Pablo Herrera, les voy a explicar mis tips para que poco a poco vayan aprendiendo este arte que a mí particularmente me gusta muchísimo. Hoy tengo cinco tips, los primeros cinco tips para fotografía. Arrancamos. Primero, encuadre. Es todo aquello que va a salir en mi fotografía final y cómo lo ubico en ese espacio que tengo. Cuando hagas tus encuadres, tienes que buscar lo más importante en la fotografía para ti. Tratar de no cortarlo y sacarle espacio a algo que no es interesante, buscar encuadres creativos, pero que siempre esté lo más importante. 2. Horizontal o vertical. Muchas personas se hacen esa pregunta, no saben cómo ubicar su celular, su cámara fotográfica, si lo ponen, no, voy a tomar una fotografía así, voy a hacerlo acá. Les quiero hacer una aclaración. Esto era un problema antes, cuando la fotografía no era digital. ¿Por qué? Es menos costosa, primero que todo, ¿sí? Tú puedes tomar muchísimas fotografías y no tienes que después gastar muchísimo dinero comprando rollos, revelando, tan, tan, tan. Si yo debo tomar las fotografías verticales y volverlas horizontales o al revés, yo les recomiendo algo muy sencillo. Nunca utilicen una fotografía que fue tomada de forma horizontal para después sacar una vertical. Y viceversa. No lo hagan. Sencillamente hagan lo siguiente. Tomen una fotografía en vertical, giren su cámara, su celular y tome una fotografía horizontal. Es simple. Tip número 3. Tal vez sea como el número uno, pero luz. ¿Qué es la luz? Porque es muy importante. Hey, sencillo. La fotografía significa fotografía, significa dibujar con luz es muy importante que tengamos claro cuál va a ser nuestra fuente de luz el flash, el sol, un televisor, una ventana que tengo al, al, al lado es algo importantísimo, tienes que tener claro si, si quieres tener algo como a contraluz o quieres tener algo que la luz le esté pegando de frente para que puedas verlo mejor es una decisión que tienes que tomar en el momento que vas a hacer la fotografía pero quizá es supremamente relevante que tengas muy en cuenta este tema de la luz Calidad de la fotografía A ver La calidad de la fotografía tiene mucho que ver Con el dispositivo que usas sí Pero tú puedes tener una cámara De, no sé, 2 megapíxeles Puedes tener una foto De mucha calidad Pero si no tienes un buen encuadre Que ya lo mencionamos, si no tienes una muy buena fuente de luz Que también lo mencionamos Si no estás claro De cómo vas a tomar tu fotografía Puedes tener la máxima resolución Puedes tener una cámara de 52 megapíxeles y seguramente no vas a tener un buen resultado si no tienes muy en cuenta. ¿Cuál es la mejor fórmula en calidad de imagen? La mejor fórmula es que tu fotografía, que tu vídeo esté bien encuadrado, que esté hecho con la mejor fuente de luz y que desde el momento en que lo hagas, lo hagas en la orientación correcta, ya sea horizontal o vertical. Y hay muchas personas que llegan diciendo No, es que mi celular es lo máximo porque es de 21 megapíxeles De 30, de lo que sea en megapíxeles Pero al ver tú las fotografías en Instagram eh, ajá, Y el supercelular, me pasa Tengo conocidos que, que publican unas fotos con unos supercelulares Y uno dice como que, ajá, Y por último, pero no menos importante ¿Cuál cámara es mejor? La mejor cámara siempre va a ser la que tengas a la mano el objetivo de la cámara, pues básicamente es que puedas hacer todos los ejercicios que ya te comenté. Un buen encuadre, cómo vas a sacar esa fotografía, en qué orientación, tener una buena iluminación y en qué calidad. Y bien, esos son mis principales tips para tomar una fotografía. Les quiero decir algo, ese no es el orden, no hay que seguirlos así como lo estoy diciendo. Pueden ser al revés, ¿sí? No hay nada... Eh, digamos aquí el orden de los factores No altera el producto Pero un fotógrafo experto Ni siquiera está pensando En ellos en orden Sencillamente está pensando en los cinco tips Que les acabo de decir a la vez Cada vez que está mirando en cierta orientación De uno están pensando ¿Qué encuadre? ¿Con qué cantidad de luz? ¿En qué resolución? ¿Sí? Lo mejor, por lo menos en el término de la luz Es tener una luz de apoyo Lo mejor en términos de equipo Es obviamente tener un equipo que pueda darte una buena calidad de video pero en general, como les digo si tienes un celular a la mano tengas estos 5 tips siempre presente ¿Sí? porque no te podré decir ve y cómprate tal celular para que hagas las super fotografías no, no lo voy a hacer más bien te voy a decir cómo sacar el mejor provecho con lo que tienes ¿sí? teniendo en cuenta estos tips siempre a la vez cuando vayas a tomar una fotografía un problema es que He pensado cómo despedirme, todos los youtubers tienen como una especie de despedida, no sé. Porfa, no dejes de suscribirte. Te doy gracias a mis 7 primeros suscriptores que tengo antes de haber hecho este video. Gracias a ellos, este es Th, este es el canal donde vas a aprender de fotografía, video y tecnología. Chao. Son vídeos de digo después.